I learned so many different things that I never could have discovered by myself. Creo que las conexiones digitales, que al fin y al cabo son conexiones humanas. Y en solidaridad, no, no, no, El mundo es de todos, en pequeños pasos podemos lograr grandes cosas juntos.